Cuando revisó los libros, vio que había gente que había pagado. Eh, Saludos a eh, eh. eh. sí, sí. Le escucho. Ok, Antigua, el tema que vamos nosotros a tratar, que okay, yo quiero más bien que usted comparta con nosotros y el público de Contacto Diario, ese es el tema que ahora está en el tapete, sabe que el próximo 5 de julio tenemos elecciones. Dios mediante, hay que hacer elecciones porque en agosto debe haber toma de posición de uno o del otro, sea cual sea el próximo presidente. Y es el asunto del voto en el exterior. ¿Por qué ha creado tanta, eh, yo no sé si decirlo, de emoción o inquietud por el voto de los dominicanos en el exterior? Buenos días. Por una razón, luces sencilla y es que en el exterior hay registrado en el padrón electoral eh, dominicano 595.800 y tantos ciudadanos dominicanos registrados. registrar. 595.800. Hay un dato particular eh, como importante, y es el hecho de que del 16 al 2020 ese, ese, ha crecido ese padrón electoral en 211.300. Nuevos electores, no nuevos electores, sino registrados en, en ese país. 211 mil, eh, cerca de más de la mitad, cerca de la mitad de lo que había tenido hasta el 2016 como votante. Entonces, 596 mil eh, electores. Se entiende, la discusión está marcada en que el Partido Revolucionario Moderno y la oposición entiende que la mayoría de sus votos pueden favorecerle a la oposición. Y por vía de consecuencia, el Partido de Liberación Dominicana entiende que pudiera perjudicarle esa votación en el exterior. Se presenta el caso también de que la Junta Central Electoral acaba de, de, de decir en la persona de su el voto de su presidente ayer, que están dispuestos a organizar las elecciones en el exterior pero no garantizan la calidad. O, sea, eh, bueno tener, o sea, que por por ahí se bueno, van a rob, robarse urna, ay, lo que siempre pasa, ¿verdad? En una campaña. Por eso, es, por eso es bueno tener funcionarios con tanta capacidad como la del presidente de la, de la Junta Central Electoral. Sí. Porque son capaces de, de ponernos a entender la cosa. Les sí. repito lo que él dice. Estamos dispuestos a organizar la, el, las elecciones en el exterior, pero la Junta no garantiza la calidad. Creo que la Junta no garantiza pero la calidad en el país. Antigua, Antigua en el ayer, país. Es determinante, amigo, este más de medio millón de votos que hay en el exterior, ¿verdad? A la diáspora. Eh, determinante para lo que pueda suceder el 5 de julio en la República Dominicana. Pienso que sí, porque eh, ponte que un partido cualquiera de los dos, de la oposición o del gobierno, pudiera obtener dos o trescientos mil votos, que, de o sea, dos o mil personas que pudieran ir a votar, esos diferentes países, Estados Unidos, Italia, o sea, Estados Unidos, Europa, eh, pudiera, ser la, la, la, pudiera ser determinante ahora. Hay algo que no se está valorando como siempre, por eso le digo que nosotros nos gastamos el privilegio de tener de todos nuestros funcionarios, son supra extraordinarios e hiper capaces por demás. Entonces, en, esa, en ese exceso de capacidad, ellos son capaces, vale la redundancia, de volvernos a nosotros y poner a pensar. Hay 39 países al mes de, a mediados del mes de abril que han pospuesto o postergado, como dicen, la, la, sus elecciones. Entonces, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, Bolivia, Irán, eh, Italia, Estados Unidos. Estados Unidos ha pospuesto la mayoría de las elecciones internas que tenía pautada para estos meses de la cuarentena. Entonces, te pregunta, o yo me pregunto, pero si Estados Unidos ha pospuesto sus elecciones, sus elecciones para evitar el aglomeramiento de personas, permitirá el aglomeramiento de dominicanos en, los, en, la, en su propio territorio. No, la no, no, no, eso es sí, de verdad. Eso entonces, no o, sea, o sea, tú no organizas una fiesta en tu, en tu casa por temor a un rebú y entonces le pide al doctor que la permita hacer en, ¿En su la casa sí, llevándolo. Sí, sí. A o sea, no se entiende. Entonces, Hay cosas que yo lo dije a chiste ayer y, y, y me reí un chin pero yo creo que yo tengo razón saben yo desde que yo estoy oyendo a elecciones desde que yo agarraba un cuadernito y veía a, a bueno torre eh, diciendo esta es la voz de la junta central electoral y anotando me he dado cuenta que en el tercer boletín ya yo sé quién ganó y en el tercer boletín esos votos no me han llegado todavía <risa> pero, pero, pero hay, pero hay, hay, hay, hay otra cosa hay otra cosa que hay que puntualizar Aquí dejamos de funcionar con el voto electrónico y en Estados Unidos no se puede ya votar con una, con una boleta manual. Entonces, no. Yo en antiguo, mi mundo de... Pero es verdad, usted no sabe, usted no se ha da dado cuenta que en el tercer boletín ya se sabe quién ganó. Y esos antiguo, votos van llegando. Dice serio, dice serio, cuando venga llega el primero. El eh, primero ya, ya, ya, ya está, está celebrando, antiguo. ya se sabe quién gana. No. Finalmente, ¿puede esto crear fricciones y un problema entre los, entre, entre los partidos del, de, del sistema en el país? Con esta situación de que si el voto del exterior, sí o no, si se puede o no se puede. ¿Puede ah, crear problemas en esta cargos, situación? Quieren, cargos. Los líderes políticos buscarán un bajadero para justificarnos a nosotros, o que sí van o que no van a las elecciones. Ellos, ellos tendrán su argumento y nos lo van a dar a conocer. Yo pienso que en la las circunstancias en que estamos no es posible eh, eh, eh, ese, ese voto eh, eh, en el exterior. Pero sobre todo por el caso del sistema de votación que se ha instaurado nueva vez aquí, que es el caso del voto manual. Y el voto en el <coughs> extranjero necesariamente tiene que ser electrónico. Porque tú no puedes traer una, una, una urna en un camión desde Nueva York. No, no. Okay. O sea, como sea. Sí, tiene que oye ser. el currier, si lo manda por currier, el viene en una semana llega en una semana o en bueno, <ríe> diciembre Antiguo. entonces ahora ahora la, la gran discusión ahí está en cuál es el partido o los partidos la coalición de partidos que quiere que se celebre o la y la otra que no quiere que se celebre claro el partido de la liberación dominicana ha dicho que está dispuesto y que quiere que se celebre pero lo que dice el PRM es que el PLD no quiere que se celebren elecciones eh, eh, en el extranjero. De todas maneras, de todas maneras, yo personalmente como ciudadano común no veo la viabilidad de unas elecciones en el extranjero, que pongo en duda inclusive que pudieras tener, eh, eh, tener resultados positivos. Aquí mismo, porque señor, el COVID, tú verás nosotros, nosotros con la apertura, nosotros masificamos el contagio. Con las elecciones nosotros lo vamos a generalizar, entonces... No le veo como sentido a eso. Así es, antigua. Gracias. Prestantiza le espera a usted, como dice que parece que todo lo encontró bien. No, no, no. Esa tranquilidad y esa paz que usted está exhibiendo en este momento. Ay, no gente, buena, eso llama no, buena, so, paga, no en tiempo, no oye, no buena paga en tiempo de COVID. Otra cosa. No, buena paga sucede, en tiempo de COVID. Lo que sucede es que en, en Prestantiza no hay ni deudores ni acreedores.